Muy buenas a todos, aquí vuestros youtuber favoritos, Bandolero7.0 Hoy os traigo Cuphead Dibujos animados, años 30, ahí los tenéis Cabeza de taza <ríe> O de copa, bueno, bueno Tazas son más bien tacitas Vamos a echarle un vistacillo Os lo traigo por primera vez al canal Vamos a ver sonido la música es que no sé si me va a saltar el copy estaría muy bien pero no sé bueno la dejamos un poquito si veo que salta pues mala suerte brillo el color vale se puede dar más hasta la mitad controles la acción sí moverse en horizontal hacia abajo vale saltar el botón x disparar el botón cuadrado Tiro el botón círculo. Cambiar de arma el L1. Fijar el R1. Y acelerón. El botón triángulo. Muy bien. Listo. Idioma está bien. Pues venga. Vamos a ver. Ahí tengo una, pero voy a em va a empezar una nueva, ¿vale? 1930 el copyright, ¿eh? Poca broma Pone aquí abajo Venga, tenemos a Kofgea O el otro, ¿vale? El azulito Nos cogemos al protagonista, el rojito, pero bueno Aquí Caja. También podéis coger el otro Incluso se puede jugar a A dobles cooperativos Intentaré subir algún Aquí lo tenemos La historia ...érase una vez un lugar mágico llamado Isla Tintero... ...en el que vivían dos hermanos llamados Cajet y Magman. llevaban una vida tranquila y despreocupada... ...bajo la atenta mirada del anciano tetera. Un día los muchachos se alejaron demasiado de su casa... ...y a pesar de la advertencia del anciano tetera... ...acabaron llegando a un mal barrio... y ...entrando en el casino del diablo. Poca broma, ¿eh? Las Vegas ahí, ¿eh? <ríe> el casino. Y Cajet y Magma... Tuvieron una gran racha de suerte jugando a los dados. Por todas las cafeteras, exclamó el rey Dados, el ruin director del casino. ¡Estos muchachos no van a perder nunca! ¡Qué buena racha! Carcajeó un recién llegado. Los hermanos se quedaron boquiabertos. Era el mismísimo diablo, el propietario del casino. ¿Qué os parece si subimos la apuesta? Sugirió con una gran sonrisa. Ganado una tirada más y todo el botín de mi casino será vuestro. Aseveró el diablo. No obstante, si perdéis, me quedaré con vuestras almas. Cuphead, cegado por el dinero fácil, asintió y agarró los dados para lanzarlo. ¡Madre mía, Cuphead! ¡No! Gritó Magma, consciente del peligro. Pero ya era demasiado tarde. ¡Ojos de serpiente! rió el diablo dando patadas al suelo. Habéis perdido. Los hermanos temblaron de miedo mientras se cernía sobre ellos. Bueno, hablemos de esas almas. A veces solo el doble, doble uno. Que es muy malo. Los hermanos suplicaron por su vida. Tiene que haber alguna otra forma de compensarle, murmuró Macman. ¡Sí, por favor, señor! Añadió Mmm, Podría ser, sí, respondió el diablo mientras traía un pergamino. Tengo aquí una lista de deudores que se han dado a la fuga. Os perdonaré si me traéis sus almas. par de tazas. <ríe> Venga, en marcha, gritó el diablo, echando la patada sin ningún tipo de compasión. Tenéis hasta mañana a medianoche para capturar todas las almas. Si no lo hacéis, me quedaré con la vuestra. ¡Pam! ¡Patada! Los <ríe> y de Magman estaban terriblemente asustados. Y huyeron tan rápido como pudieron. ¡Vamos, Mag! ¡Adiós, Cazhead! Tenemos que encontrar al anciano Tetera. Él sabrá qué hacer. Ok Míralo, el anciano tetera Che, ¿cómo habla? Vaya lío en el que habéis metido, muchachos Sé que no queréis ser unos peones del diablo Pero si os negáis, no quiero ni manarme vuestro destino Por ahora nos queda otra que seguirle la corriente Conseguir los contratos Más vale que os preparáis para hacer cosas desagradables vuestros amigos deudores no serán precisamente muy amistosos cuando las plantéis cara de hecho lo más probable es que se transformen en bestias terribles la musiquilla está bien de gramófono hay años 30 tomad esta poción para que nos no den una tunda otorgará una habilidad de mágica asombrosa bueno ahora irme mi escritorio y usad el tintero místico Preparaos bien Que pre esperan un buen porrón de combate Un buen porrón de combate Eh, pues nada, vamos a ver Ahí podemos hablar con él Truanes, daros prisa Mientras tanto intentaré encontrar la forma de resolver este emborollo Buena suerte, tacitas problemáticas <ríe> Tutorial A ver Venga ¡Hazte qué gracioso Pulsa abajo, ¿vale? Para agacharte Saltar ¿Vale? Acelero. Descenso ¿Vale? Y aquí disparar Disparar, mantener pulsado Para disparar rápido Para quedarnos inmóvil Y poder disparar en todas las direcciones A ver si le doy a ese Vale Y Ahora Golpe de parada Puse el salto cuando está en el aire Para interactuar o anular los objetos de color rosa Esto aumentará el indicador de poder Ojo con el golpe de parada pasa aquí? Ah, vale Vale Ok Eh, que se nos va A ver, a ver Vale, ahí tenemos. Vale, le hemos dado, eh. Resucitar, lo hemos resucitado, eh, creo. Toma. Solo hemos dado dos jugadores, ¿vale? Tiene que saltar. El doble salto, lo harto de. Y el ataque X. Necesita un ataque mejorado. Para el que necesita una carta en el indicador de super. Yo creo que lo tenemos allí, la carta, ¿no? A ver. Ataque X. Toma. Una no nada, recoge monedas para comprar objetos en la tienda. Y salida, muy bien. Ya, pues tenemos hecho el tutorial. Perfecto. ¿Eh? No le R1, no, nos quedamos quietos. Salí, yo quería ir a donde me había dicho, pero bueno, no sé. Vamos a ver. Supongo que será eso el tutorial, lo que. Mira qué gracioso equipar. Tenemos aquí. Guisanteadora. El especial mega estallido, arma básica, tiene un largo alcance e inflige un daño normal. Es la única que tenemos. Luego el super está bloqueado. muleto bloqueado. lista de tareas de momento también están bloqueadas. Tenemos tres mundos y el final Vale Bueno Parece que esa es nuestra casita Y un barquito y todo Vamos, este que nos saluda ¡Hola muchachos! Parece que habéis metido un buen lío, ¿eh? Bueno, yo antes era igual Siempre me estaba metiendo en problemas Corriendo, saltando, disparando Pero ahora prefiero dedicarme A dar pasaditos e ir al cine pero bueno, deja el coche de en una mano. Toma esto. Toma, tres moneditas de oro. ya tenemos cuatro. Muy bien. La tienda. Y algo. También. Parece ¿Es que hay algo. No puedo saltar. ¿Qué hay otro. Machilla aquí, ¿eh? ¿Qué estás mirando? ¿Mi filo mellado? ¡Ja! Es una secuela de haber estado peleando contra los deudores del casino. Ahora tendré que ahorrar para repararme la cabeza. Ayúdame, estoy deseando que alguien le pare las pies a ese rey dados. Vale. Parece que hay algo, ¿eh? Un hacha, un manuscrito, no sé. Y Este se mueve, el arbolillo este. A ver, esto que es el latinoso. Entreta en el Legamo. Selección de dificultad fácil o normal. Mira la fácil. De primera. Otra. ¿Esto qué es, tío? ¡Ay, ay, ay! ¡Que me dio! ¡Ay, que me va a dar! ¡Me dio! ¡Oh, que me ha muerto! Bueno, bueno, bueno, bueno Con una cara como la mía ¿Acaso es un crimen estar está rebotando todo el día? <ríe> lo bien está, pero... ¡Madre mía la que me ha dado! Ahí nos hemos salvado por lo poco ¡Ay, me ha dado ya! Uy, que me susto me ha dado. Ah, ahí me lo he comido. Era un toquecillo más. ¡Ay, ay! Es que me la juega. <ríe> bueno. Es un juego difícil, ¿eh? Lo aviso. El arbolillo se nos queda todavía, ¿vale? Vamos a ver la tienda. Con las moneditas de, de oro que tenemos. Emporio de corteza ¡Mira este! Rastrador, órbita caótica Largo alcance para daño inferior a la media No hace falta apuntar No sé si estará bien o okay. qué Corazón, punto de salud extra Añade un punto de salud extra Pero debilita un poco la potencia de ataque Esta expansión, corto alcance Pero inflige mucho daño cerca del objetivo a bomba de humo, acelerón invisible, una gran maniobra defensiva en la que no sufrirá daño durante un acelerón. Y rodeo, tenemos el mega rebote, gran cobertura y daño medio. Apunta hacia atrás para mayor alcance. No tengo ni idea de cuál pillar, corto alcance. Está largo alcance, pero daño inferior en la media. Arrastrado este No sé si estará bien o no, comprarlo Este puede estar bien, tío No es de largo alcance, pero... Venga, vamos a ver este de expansión A ver el multitiro este también, no sé Venga, ya lo hemos comprado, ¿vale? No tenemos más moneda. Ahora da otro Globero, ultraglobo, alcance medio inflige un daño elevado, aunque con cadencia de tiro baja. Ok. Goodbye. Vamos a ver. Hay que equipar las nuevas adquisiciones para poder usarlas. Echad vistazo a vuestra carta de equipo. Magatrefe. Menú de equipo. Equipamos. Aquí. Y así tenemos dos. Dos disparos, ¿no? Tiro A y tiro B. Vale. Ya cuando compremos alguno de estos, el super y el amuleto son los que nos faltan. Bueno. A ver la monedita esa. Y a ver este. La banda raíces en Pánico Botánico. Venga, vamos a ver. Vamos a esto y como... ¡Ay! ¿Qué viene? ¡Ay, ay! viene ay ay que me dio! Ay, Buah, este no nos va a valer para este Ay, ay, ay, ay Puré frito y asado Estáis acabados Lo que nos ha dado el patatón este Bueno, bueno ay, Prefiero aquí Y ay, ay, le damos por lo menos algo Ay, ay Es el tonto de tiempo Ay, el ese que nos pilla el... El hombre y esta Bien, parece que lo tenemos ¡Ojo! ¡Que está aquí todavía este! ¡Ay, que viene! ¡Ay, que no ha dado! ¡Ay, que me da! ¡Ay, que vamos a morir! viene con el rayo este así si puedo cambiar de arma cuidado, no dispara el rayo no dispara el rayo Pero rayo toma tenemos el toma multitiro ahí, ahí que viene la zanahoria cuidado cuidado nos queda un toque nada más Cuidado Como oh, que no muere, eh La zanahoria Bien Tenemos Genial Nuestro primer boss de esto Bueno, bueno Minuto 21, no está mal Unos DPS Parada no me ha hecho ninguna Ok, toma una escalerilla, hemos desbloqueado. Recordad que solo podréis conseguir contrato de alma de un deudor en una batalla normal. Venga, fuera de aquí. Vale, vale. Pero bueno, hemos abierto ahí. No sé si nos habrá dado alguna moneda o qué. O oh, esto que nos cuenta. Jungs, lo quedaría por poder ingresar el dinero en el banco. El problema es que me da a mí que el diablo los tiene todos bajo su control Aunque no podrán echarle el guante a mi oro Si lo voy dejando por ahí tirado Si alguien se encuentra un par de moneditas Pues mejor para él Ese es mi lema Yums. Bueno, pero no es da moneda ni nada No sé que la haya escondido por algún lado o algo Este barquito Uy, rividí Croas En calamidad conjunta Uf. A ver si podemos ganar alguna monedita Ay, ay, ay, ay, esto Ay, ay, ay, ay, ay Ay, ay, ay, ay, ay que viene Hay que Saltar Dispara Ay, que viene este Ay, ay, que viene La aquí aquella Ay, ay, ay, que viene Ay, que viene, que viene Ay, ay, ay, ah, me dio hay que agacharse. ¿Qué viene, qué viene, qué viene. Ay, ay, ay, ay, ay. Voy a matar a este. ¡Ay, que me dio! ¡Ay! ¡Qué difícil! Casi, ¿eh? En el lado oscuro de la charca Os espera algo peor que la parca <ríe> Bueno, vamos a ver Está difícil, está difícil well up. Agacharse eh, eh. Encena que Ay, que me da y viene Ay, así me da Ahí vamos llenando cartitas. Vale. Entonces darle al cenaguilla. Venga, agacharse. ¡Ay! Aquí dispara. Venga, casi tenemos esto lleno ya, creo, ¿eh? Viene. A ver, cambiamos de arma. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué viene? ¡Ah, ¡Oh, me dio! Bueno, me parece que lo hemos esquivado bien ¡Ah! ¡Qué muy difícil esto, eh! ¡Me quedo en vida! ¡Ay, ay, ay! ¡Bah! ¡Casi, casi! ¡Lo logramos! Venga, vamos a intentarlo otra vez no se diga <ríe> Aguantarle aquí las rutinas Como sea ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ah! Ya me dio un toque Que no tenía que haberme dado ¡Qué mal, qué mal! Ahí lo matamos antes Tenemos que aguantar y que no nos dé el otro, tío ¡Ah! ¡Bueno! ¡Ah! Me queda un toque ya, tío ¡Qué mal! Si sí lo puedo ¡Cuidado, cuidado! ¡Bien, bien! ¡Lo tenemos! ¡Ojo! ¡Lo hemos derrotado! ¡Qué bien! ¡Uf! A la tercera, pero bueno ¡Uf! Un eh. Esto es, En dos jugadores cooperativos está mucho más divertido también, ¿eh? Os lo digo, eh. eh pues estupendo, ya tenemos dos. Bien, un puentecillo, hemos descubierto y un pececillo ahí. Amigo, ¿qué pasa? No me da moneda, ¿eh? ¿Yo suelta alguna monedita, hombre. Hay pececillo. Fuera de aquí, espíritu. ¡Ay, espera, que sois reales! Estaba a punto de golpearos con un movimiento de parada. Así es como se acaba con los fantasmas, ¿sabéis? Solo un idiota le dispararía algo que no está aquí. Y hablando de no estar aquí, ¿os importaría largaros, muchachos? <ríe> me estáis espantando a los peces. Bueno. Parece que tenemos algo también. Y no podemos subir de momento Es el que hablamos antes con él Aquí tampoco podemos Vale A ver este entonces Mausoleo 1 Entrar Vamos a ver el mausoleo este que es ¡Ostras! ¿Ready? ¡Ay, ay, ay! ver, verdad Odio oh, que ha muerto, entonces, ¿qué ha pasado? Aquí, qué os mando yo? Esta tumba es para los que dan mal rollo Este no sé cómo va, eh A ver Pero no mueren, no mueren Entonces, ¿cómo los mato yo a las fantasmillas? Sal vale, esta me la ha dicho, eh Tengo que saltar lo harto de ellos en la parada, esta o no sé qué, eh A ver 10 Aquí viene Vale Vale Aquí viene este Fue ganado Ay Parador tenaz Uy, no hemos llegado al... Pri... No me llegado ni al primer checkpoint Ay, qué difícil está los saltitos Bueno, esto es para modo entrenamiento En Venga, hombre. Fuera de aquí, fantasmilla. Fuera. Qué gracioso el caje a este. ¡Ay! ¡Ay! <ríe> Hemos mu muerto ahí, <ríe> vilmente. He dudado. Ojo, ¿eh? Y vamos a necesitar de toda nuestra astucia y nuestra habilidad. No podemos dudar, ¿no? Que salga con fantamilla que aquí ¡Ojo! Se ¡Cuidado no. con le ¡Ahí! ¡Doble! ¡Doble! ¡Venga, vamos! ¡Ay, que he fallado! ¡Vamos bien, vamos bien! ¡Ahí! ¡Ay, ahí que he dudado! ¡Ay, que dudado! Toma triple! viene más rápido el abuelo! Que vienen, que vienen. Ahí el abuelo. ¡Ah! ¡El último tío! ¡Ojo, ¡Oh, qué mal rollo! <ríe> ¡A que os mándalo yo! Estas tumbas para los que dan mal rollo. Ostras tú. El abuelete, tío. Qué rápido es. ¿eh? Hemos ah, saltado antes de tiempo. No podemos fallar. Ahí no podemos fallar. Fallar, ¿eh? ¡Ah! ¿Cómo se me ha colado ese, tío? Hmm. rozado. Uf. Eso es muy rápido. Y no podemos dudar. Ahí, hey, el abuelito. Podemos... allá al este. Vienen ya, ¿eh? Uf. Uf. ¡Bien! <risa> ¡Lo tenemos! No sé lo que será, pero bueno He liberado aquí una urna ¡Cielos! No sé cómo agradeceros que me hayáis salvado Vaya modales que tengo Ni siquiera me he presentado Me conocen como el Cali Legendario Encantado de conoceros Estaba buscando magia cuando me vi atrapada por esos fantasmas Y hablando de magia está este regalo, os será útil hay otros mausoleos por aquí, en la isla Tintero. Aunque a saber dónde estarán. ¡Perfecto! ¡Muy bien! ¡Mira! hemos el mausoleo y hemos desbloqueado un nuevo super. ¡Estupendo! ¡Madre mía! No es bueno olvidarse de que las super artes mágicas deben equiparse en el menú para poder usarlas. Vamos al menú de equipo y vamos al super... Aquí lo tenemos, superarte Haz de energía Derramas un ataque devastador por la cabeza Horizontal Tierra o aire ¡Uh! -huh. Un super este, ¿eh? Ahí lo tenemos equipado Pues Estupendo ya No nos faltaría el amuleto nada más ¿Qué, amiga? Ahí, ahí He oído que le habéis dado su merecido a esos fantasmas Me alegra que al alguien se haya encargado del asunto por fin a ver si ahora puedo pescar con calma de una vez. Aunque bueno, cabe la posibilidad de que no. <risa> bueno, está bien, ¿no? Supongo. Faltaría abrir por ¡Oh! ahí. ahí, tío. Un cubo parece un dado. Aquí ya no podemos. Hacer para allá. No tenemos moneda, es lo malo, ¿eh? Pero bueno. Estas dos zonas la hemos abierto, pero es normal. Este nos dirá algo. Pues siendo ayuda. ¿Por qué no habláis con el resto de la gente? Quizá puedan ayudaros. Bueno, los que no intenten mataros, claro. <ríe> Aquí no hay nada, ¿no? Escondido ni no nada. Esta es nuestra casita, no sé si este nos dirá algo. Ahí hay un faro y todo, pero. No me deja acceder. Aquí tenemos otra. Me gustaría hablar con acá, pero claro. Es una cantimplora o algo. Este por aquí. Pero no está abierto. Parece un observatorio. Y este es el primer mundo, nada más Si sí, este llamó Vamos a ver, vamos a ver Si, sí, es un dado lo que hay ahí Vamos a ver Floripondio En furia floral Ok Vamos a probarla La primera vez que la pruebo Así que vamos ¡Ostras! ¿Esto qué es? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ay qué susto da! Si parece el, el señor Bande. De los Simpsons Viene Viene, ay, ay, ay, ay, ¿esto qué? Ay, me ha dado Que son plantas de estas Ay, ay, ay, ay, ay, ay Ay, ay, me hemos... Me dio, me dio Muy buena, Brian Bienvenido Bien, bien, aquí estamos, tío Si ganas, tenéis que luchar Una buena rinita y alérgica Os vais a llevar Madre mía, cómo me ha disparado ahí con la <ríe> Metralleta Venga, vamos a verle Está chunguillo, eh, de las plantas Vamos Coleguita, este Este meto Está, Me baila ahí Ahí que viene Ah, me dio para no saltar bien. Otra vez que me ha dado. Bueno, ya me va a reventar. ¡Ah! Lo ¿No veis las plantitas estas carnívoras me ha matado. No sé, yo muy, muy de reto, pero bueno. Yo soy más de enseñar juegos y de. Y de traerlo aquí al canal para que lo veáis. ¡Oh, Dios! Como me ha dado el primero, tío. Por ¡Oh, Dios. Me está reventando. Vamos, ahí te reviento yo. ¡Ay, aquí viene otra vez! ¿Me veis por aquí? Vienen, vienen. ¿Dónde está rodando? Ni verdad a dar. Me he bajado. Creo que le estoy dando, vamos. Ahí cuando se acerca le doy. ¡Oh, oh, oh! Están es los chungos. estos es los chungos. ¡Ay, que viene otra! Por aquí. ¿Qué ¡Viene, que viene, que viene! Uf, no sé, no sé ni cómo me ha, no me ha dado. ¿Qué ¡Viene, que viene! Estamos aquella. Ahí que viene! Mientras le doy. ¿Qué viene? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, por ser tal! El... ¡Qué fallo, tío! ¡Qué fallo, qué fallo! La primera vez que juego esto. ¡Hola ya! Hay que acercarse, si no. No le doy. Uy, ese casi me da. Ahí hay, hay que acercarse ahí para darle, si no. cuánta vida tiene este monstruo? ¡Ay! Si no llega a saltar, me mata. Reviento. ¡Ay! Por tirarme Venga, ya llevo dos Esto este es muy difícil No hemos llegado muy poco eh. Hay que intentarlo aquí eh. Hay que estar muy... ¡Ay! La primera ya me la he tragado, tío La primera ya me la he tragado Buah, wow, la segunda también Está chungo este... Este bar, ¿eh? Yo no lo he pasado todavía Vamos, es la primera vez que juego aquí al juego Ah, me ha pegado un manotazo Bueno, primero ya Omar, segundo, si ¿Sí es que vi fatal. <ríe> a ver, con este no le doy. <ríe> Venga, a ver si podemos hacerlo bien ahora. alimento Me he despistado. Pero te puede dar con la mano esa tonta que tiene. ¡Ah! ¡Oh, he fallado yo ahí. No se me llena mucho lo de las cartas, ¿eh? el especial este. Me va, me va a matar ya. Pues sí, sí. Como he perdido. No, pero tenemos por ahí otra, otra misioncilla, Podemos intentarlo. Chunguilla, chunguilla está. Todavía no estamos preparados. Necesitamos comprar algo más. Tenemos esta de aquí. El arbolito que no... Podemos intentarlo otra vez. Tenemos este de aquí. Vamos a ver. Foresta funesta. Corre y dispara. Venga, vamos a verla. Ok. Ok. Me has pedido un reto muy difícil, Blaya. <ríe> Tenemos a la aquí. ¡Ay, ay! Me mata a este. ¡Ay, viene! ¡Ay, que viene! Este puede estar muy divertido. Aquí viene. ¡Ay, que viene! Ojo que me han dado ahí, ¿eh? ¡Ay, ay! Un toque más y muero, ¿eh? Se con las porillas que me lanza. ¡Ah! Morí. <ríe> a donde vayáis no hallaréis abrigo. El bosque es vuestro enemigo. <ríe> Venga, vamos a ver. Game! Vamos a hacer un speedrun. ¡Ay, speedrun no se puede! <ríe> ¡Ojo! Aquí conseguimos maneditas, eh. Bien, hemos conseguido derrotar ese. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Bien, bien! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Que vienen! ¡Ay, ay, ay, ay! Ojo, oh, la, la, la de esta Y esa cómo la consigo Ahí, ahí, ahí, ahí Que viene Buena vida, tío ah ¡Qué poquito! Bueno, todavía nos quedaba, ¿eh? Esta es muy, muy chunga, ¿eh? ¡Uf! Pero bueno Uy, te muerete. Si no lanza fuego y todo, a ver. Aquí vienen los chungos. Bien. No se puede pasar. Ah. ¿Qué me ha dado ese, tío? ¡Ah! ¡Ah! ¡Que viene! Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. <ríe> ¡Ah! viene, viene, viene! ¡Ah! Ay, que viene, que viene, qué viene, tío Ay Ay, me ha dado otra vez este Maldito Ah, ese no puedo cogerla, tío Ah, oh, qué mala suerte He saltado justo cuando lo tenía que, que llegas con más vida aquí. Con más toques. También necesitamos otro corazoncillo, que eso también sería bueno. Digo yo. También está atento al cambio de disparo también. Ahí. Ahí. Vale. ¡Ay! Yo quería disparar para. Ahí. Para haberlo matado, tío. Mejor. Dios, que viene este otra vez. Que viene. ¡Ay! ¿Qué hemos mal, mal pasado? Cuidado, a la bellota. ¡Ay, ay! Que viene. Tengo que estar muy atento. Muy atento. Tengo que estar muy atento. ¿Qué viene, que viene la bellota Que viene la bellota Bien, lo hemos pasado, lo hemos pasado Que viene, que viene, que viene Que viene, que viene ¿Lo Hemos logrado, que ¿Qué pase aquí, que pase aquí Que derrotarla, que derrotarla Bien ¡Ah! Me la comí Hola, muy buena, Diego Aquí las dos menos veinte de la tarde Hola española un saludo para México. Bueno, bueno, hemos llegado más lejos, eh. <ríe> difícil, difícil esta. Esta es mejor hacerla entre dos. Pero bueno. Este también mata. Ahí. Ay, ay, ay, que me da este. Ush, me para los perros, ¿eh? Esta moneda es que no sé cómo cogerla Sin que me dé eso, claro ¡Ah! Yo solo me he caído Dos nombres. Qué mal. ¡Uy! ¡Ah, la bellota, tío! Muy buena, blonde fan número 3. Claro que sí, un saludito. Un saludito, blonde fan. Un saludo a Ecuador. Uf. Mucha concentración y chuguillo, eh Está... Así eran antiguamente los, los de estos Eso ya es mucho pedilla, Brian No te... No te pasa Vamos ahí Ahí vamos. Bien los chungos Ay, ay, este que me da. Ah, me dio al final, tío. Uf, la bellota. No ha pasado. Este movimiento es que es muy difícil. Ay, me desee. Matamos a esta. Viene. Pero bueno, hombre. Se estoy disparando para arriba. Viene esta que me ha matado antes. ¡Ah! ¡Qué mal! ¡Qué mal, qué mal, qué mal! <ríe> Qué chungo pero ya no ya no acercamos más a la banderita ¿eh? no acercamos más está bastante complicado este <ríe> Ay, no lo he visto. ¡Toma! Lo conseguí. ¡Ole! Muchas gracias, Brian. Hola, Lara Fofi. Tres. Muchas gracias, Blondefan. Thank you, thank you. Muchas gracias por los likes. Las nuevas suscripciones Bien, cuatro monedas Bien, bien, bien, ¿eh? Hemos estado aquí muy bien, ¿eh? ¿Qué chunguilla? Los de paradas y ¿eh? lo que me falta Pero bueno Muy bien, muy contento Thank you, thank you Toma, un nuevo puentecillo ahí. <ríe> Y tenemos cuatro moneditas Que vamos a gastar, <ríe> digo yo Emporio de corteza Venga, vamos a ver, La tiendecilla Muchas gracias Brian. <ríe> Tenemos aquí el rastreador ¿Vale? Largo alcance Nos farcería el amuleto Tío, no sé El amuleto El corazón nos da Un punto de salud más Pero debilita La potencia de ataque Rodeo En cobertura Y daño medio Punto hacia atrás Para mayor alcance Dice La bomba De humo y el glober, ultra globo, alcance medio Influye un daño elevado Aunque con cadencia de tiro baja No sé, tío, ahora cuál comprarme, a ver <ríe> El amuleto, ¿cómo se comprará? Está mirando el reloj ¿Cuál me recomendáis, chicos? Chica, el rodeo, el corazón Esto que nos debilita ataque Pero nos da un punto de vida, eh Antes de comprar otro arma Yo qué sé, tío el arma está muy bien. Está de largo alcance. No hace falta apuntar. ¿Cómo que no hace falta apuntar, tío? Puede estar bien también. ¿Qué de tiro bajo. Lo mismo es de escopeta o algo. Corazón, ¿no? Una ¿No vidilla más o qué? ya compraremos otro arma, ¿no? Porque quiero conseguir el amuleto que no tengo todavía Pero bueno Ok Venga Compramos corazoncillo. nos da ahora parada azucarada La parada automática El primer movimiento de parada automático Tan solo tienes que saltar Ahora esto no vendría muy bien para las paradas También Pero bueno, tenemos una monedita Bye Bye, boy Bueno, pues tenemos un corazoncillo más Este chungo, ¿eh? El del árbol Uf, Pero necesitamos Para A ver este de aquí La pasada allá arriba, supongo Este que no lo hemos intentado, creo Árboles alocado Corre y dispara, este también de este estilo Venga, vamos a ver El corre y dispara Hola, Miguel, bienvenido, un saludo Ojo ahí La verdad, que poca gente juega esto Este, este juego, 8p3, 3 ¿eh? ¿Dónde está mi corazón? Lo mismo no me lo he equipado Ay, qué leche Bueno La mariposilla Seguimos con nuestra ermita ¡Ojo, ojo! Pero bueno ¡Ojo! ¡Ojo! que viene uno por ahí! ¡Ay, ay, ay, ay, ay! ay! ¡El pájaro loco! ¡Ay, ay, el pájaro loco! ¡Ay, que me caía! Al... No lo he visto, tío ¡Ay! ¿Y qué? ¿Cómo cojo eso? Ah, no, viene Tengo doble salto. Toma, lo hice ¡Uy! ¡Uy! ¡Que vienen! ¡Que vienen! <ríe> Mira que le estoy dando, pero son durillas, eh La... ¡Ay, ay, me me caí otra vez! Con los guarillos estos de, del tronco. <risas> ay, qué divertido está esto. Ay, que hay una de aquí. Que viene, que viene el moscardón. Que viene, que viene, qué viene el tronquillo. Que viene, que viene. ¿Este qué pasa? ¡Ay, ay, ay, ay! <risas> una visita esperada. Solo los miembros tienen permitida la entrada. Oh, esto parece la vea más llave. ¿eh? Muchas gracias, Blondefa. Thank you. Venga Vamos a verlo. Go Está chunga la cosa, ¿eh? El corazón no, no me lo he equipado, tío No se puede así guau, hombre Vamos a ver Salir al mapa A ver el corazón este ¿Dónde se equipa? Ok Ahora lo intentamos otro Vale Tenemos aquí el super Superarte, arte Sí, ya lo tenemos Equipado Yo, ¿Y esto, esto cómo sale? ¿El super ¿No lo hemos no lo hemos hecho funcionar Aquí, el amuleto, vale, vale, este es el amuleto Ok Bueno, bueno Este lo tenemos equipado De energía Este tiene el multitiro este tiene el mega estallido Nada, podremos cambiar Pero no lo vamos a cambiar Este es ter que no sé cómo Cómo hacer el super Bueno, de momento vamos bien Nos lo hemos equipado ya El super, ¿dónde es? Si está el X, el cuadrado, el tiro A, el círculo Mierda de arma, fijar y acelerar el triángulo No sé yo lo de... No sé que sea automático o algo, el super ese Bueno Hola, Dastan Reyes, bienvenido Muchas gracias por pasarte por el directito Bienvenido a todos Venga, vamos a verlo Esta está chunga, eh, la de corre y dispara hasta, hasta que la coges... Ven. Ahora, ahora ya tengo otra vida Sí, sí Venga, vamos a intentarlo con nuestro arma A aquí no vendría bien otro arma Pero no sabemos A ver el paro loco ¡Ay! ¿Por qué me caigo? Tenía que haberle dado el triángulo Seguro ¡Ay! Pero no tenía que haberlo matado Venga, loco y. Ah, me ha dado, tío Me va a matar, me va a matar por una moneda Me van a matar todo A ver Uah. No, no llego Es que no tiene doble salto Hemos perdido la oportunidad, bueno Ay Ay, ay, que me da Ay, ay, que me da No, me caigo ¡Oh, el mosquero! Ahora, tío, está para cosas. Me voy para arriba. Esto son muy chungos. Que vienen, que vienen. Ay, que viene, que viene. Ay, ay, menos mal que me he caído. Porque pues menos mal. Pero, hijo. Ay, que viene. A ver cómo coge eso, eh. Ahí. ¡Ah! Oh, tampoco podemos caer lo harto de ellos. Y <ríe> eh, quizás el otro hermano no fuera venido mejor, pero bueno Vamos a ver cómo pasamos esto Hay una moneda escondida ¡Gracias! hasta. Vamos a ver Vamos a probar con esta, si de todas maneras eh, Por lo menos estos que vienen por ahí Malo es la monedilla, esa que no hemos pod podido coger antes Ay, ay, ay, medio por arriba. Ahora la ha cogido. ¡Ah! Pero que vienen. Ahora yo... ¡Ah! Me lo estoy comiendo todo. Qué mal, qué mal. Así no se puede. Hay que ir más concentrado y más. A lo de la rafa, no sé. Ya, ya veremos, a ¿eh? ver. Se ser matando enemigos. Y esto es comparada, creo. Oh, me están reventando. Nada. <ríe> ok. ¿De ¿Es España? si, sí, español, hombre. ¿Y tú? ¿De Ecuador me ha dicho que? Oh, empezamos bien. Bueno, me están dando todo. Me están dando todo. Uf, ese no sé ni cómo lo pasa. A ver, tenemos poca potencia de ataque y. Bueno, he perdido este. Muerto. <ríe> ok. ¿Qué viven? ¿Quito o.? ¿O guay aquí lo que este es? Ay Esta es comparada, ¿eh? Las rositas estos son comparadas. Como si fueran fantasmas, yo creo. ¿Lo ves? Bueno, no me he aprendido a. ¡Ay! eh! no me tenía que haber dado, hombre. Con el rollo de la. A ver qué viene. ¡Ay, ay, ay! No lo he hecho bien, tío. viene? ¡Oh! Así no vamos a ningún lado, ¿eh? Está muy chunga. No estoy yo... No estoy yo concentrado para esta. Está dificililla, ¿eh? ¡Ah, en Quito! ¡Ok! Saludos. Bueno, pues ya nos queda poca cosa, ¿eh? No pasamos. Vamos a ver. Podríamos... Intentar el árbol este Ya me debería haber comprado otro arma Pero bueno Este traen el legamo Este ya lo hemos intentado Que fallamos Vamos a ver ahora <risa> Vamos a ver Llamada Ya me ha dado primero Ya me ha dado segundo Si sí, va muy mal, eh Mira, me asusta, ¿eh? Ay, ay, ay, me la ha jugado, me la ha jugado. ¡Ay, ya! Me tenía que haber ido para el otro. A ver, ¿dónde? En el mapa, ¿dónde está allá? En donde están los árboles, ¿ahí está la moneda? Voy a ver. Me lo has dicho antes, pero. Eh, ¿En el mapa dónde está él? Allá donde están los árboles. ¿Pero a esto te refiere o dónde? La moneda oculta. Aquí no hay moneda oculta. Aquí. Veo algo amarillo. Sí puede ser. No sé. No. A ver si podemos entrar por el otro lado o algo. ¿Dónde? ¿Dónde? Dustin? ¿Dónde está? ¿Dónde dice? Oh, hay ahí como un montículo, pero claro, no podemos saltar ni nada. ¿Dónde, tío? Esta no será, ¿no? Este ya he hablado con ella un par de veces Y lo de aquí ya lo hemos hecho El mausoleo No sé cuál moneda Ah, que te... la serie de Netflix ¿Te refieres de los dibujos animados? ¿No te refieres? de fan Sí, yo he visto un, algunos capítulos. No lo he visto entera, ¿eh? Pero está muy divertido. Son capítulos así de 15 minutillos, 16 minutos. Y está muy divertido, la verdad. Te explica ahí toda la historia de esto. Este ya lo hemos completado. Es fácil, pero lo hemos hecho... Este también. Pues no sé cuál me dice, ¿eh? Al lado de la... Haya. De la valla, de... Yo no veo ninguna moneda Yo no veo ninguna monedita Y hay una de estas, tío, como hablaría con la barquita o algo <ríe> No, la Haya ¿Qué Haya? ¿Esta de aquí? ¿Este Haya? Al lado de la Haya Aquí no hay ninguna Tengo una moneda escondida, ¿no? Yo por lo menos no la veo. Estás troleando. Y arriba, pero no podemos subir ahí arriba todavía. Haya. ¿Esta haya te refiere? ¿Un haya de un roble o qué? ¿De un árbol o qué? Haya, haya. ¿Está de ahí o qué? Ya he hablado con ella No sé cuál me dice Compañero Vamos a ver este. Ok, muchas gracias de esta manera, ¿eh? Ah, ya he fallado ahí Pero bueno Ahí, ahí no me la juega Ya me he aprendido el truquillo Qué susto da Puede ser que el truco esté ahí, ¿no? En... Esperarle aquí Ay, ahí sí me la he jugado Ya me ha dado dos veces Pero bueno ¡Ojo, ojo! Se ha puesto más grande Buah, wow, qué mal. Estaba a punto de conseguir el ataque potente. Qué guapo soy, qué puñito tengo. Tanto reboto como de reviento. <ríe> gracias. Muchas gracias, blondefa. Venga, vamos a volver a intentarlo. Está difícil, eh. Ay, ahí, ahí me da, tío. Eh, me encontrado ahí el truquillo. Ahí te lo has tragado. Ahí te lo has tragado. Ahí te lo has tragado. Eh, aquí viene. Me no lo he jugado, pero bueno. Entonces hacer la estrategia. ¡Ay! Ahí viene. Que no nos pille. Andamos. Viene. Ahí que no me los juegue. Ya la pongo otra vez aquí al medio. Aquí. Vámonos. Vámonos, que viene. Aquí me la va a jugar. Ay, ay, ay, que viene, que viene, que viene, que viene, viene, que viene. Ay, me la ha jugado, me la ha jugado. ¡Ay, ay, me va a el puñetazo! ¡Ah! Ay, con que habla en los árboles ahí, dice No me entero, da hasta Ay, qué chungo este, tío Ya no el poder este del super o algo, macho Ya me va a dar oh, cómo me la he de primera Ay, ahí me da Uy, nada más que me ha agachado Pero no me ha servido para nada Que no me la juegue, no quiero jugar, no vea, ¿eh? ay ahí, ahí me la juega, y una otra cartita también, ¿Qué viene ¿Qué viene ¿Qué viene ¿Qué viene, ah. ¿En el Ah uff ¡Ah! ¡Qué mala suerte! Muchas gracias, muchas gracias, Blonde. Bienvenido, bienvenido yeah, al canal. Ayudáis mucho. Si llegamos a los mil suscriptores, mi recto. Mi recto llega a los mil. ¡Ay, que viene! Bien, otra vez Enseñamos las cartitas Qué difícil Hay que averiguarle ahí el sitito guapo Pa, va Ahí Ahí, que no nos dé Vale ¡Ah! No le pillé el sitio Dios Ahí viene ¿Qué viene, que viene, que viene, que viene. Ah, me pilló, tío. ¿Y otra vez me va a pillar. ¡Ay, ay! ¡Joder! Toma esa. Yo no lo he matado. ¡Ay, ay! Mira, busca en todos los árboles. Lo hemos tenido aquí, ¿eh? nos tenido, ¿eh? Esa, ay, me la ha jugado. ¡Ay, cómo me la ha jugado! Adiós, que viene, que viene. Que viene. Me la ha jugado. Pero dale, eh, hombre, uche, no le da, tío, con el poder. Oh. A ver, da hasta enraya Dime dónde Mira, buscan todos los árboles Pero si ya he buscado ¿Dónde quieren más que busque? Ah, no, no, por ahí no me deja Tampoco me deja pasar donde está el leñador o algo que no sé dónde me dice está muy chunga también no hay nada no hay nada y todavía no podemos acceder Que no tengo ni idea Que sí que... <ríe> sí, dice Muchas gracias, BlondeFan Y por tu esperanza Y por tu buen deseo Ojalá, ojalá Venga. tal otra vez este, yo qué sé. Como está muy cerca aquí, eh. Pasaste enfrente. <ríe> ¡Ay, que viene, que viene! ¡Me dio tío! Uf. Mal Ahora me la juega también Oh, qué mal estamos jugando esta partida, tío Buah. Ya un bodalo Ya un bodalo Hay que alejarse, hay que alejarse Me la tragué. Uah. Ahí no hemos estado afortunados. Vene. Ahí. Que no nos lo juegue. ¿Qué viene, ¿Qué viene, ya me la jugó. ¡Ay, ay, cáchate! ¡Ah! ¡Qué malo he hecho! ¡Me la jugó otra vez! ¡Eh, tío! ¡Ay! Digo, ya olvídalo. No está de punto. Venga, hay que concentrarse, si no, no. Y Yo... ahí no ha matado de milagro también. ¡Ah! Qué mal hemos estado ahí tío. Uy. No vamos a ir mal, vamos a ir mal. Arremángate. Vamos, mándolelo. Uh. Importante que no nos dé esta primera vez. Me va, tío, con el poder no, no hacemos nada. La madre que lo parió. Ya, ah. cuando sea grande a los sinos se le hace pari. Estoy a punto, eh. Ah. ah, ese no me tenía que haber dado. ahí el sitio, ¿eh? ¡Uf! No hombre! ¡Ah, pari! Vale, vale, ya, ya lo he entendido, tío ¡Ah! ¡Qué mal voy, qué mal voy, qué mal voy! ¿Qué me aplasta! Bueno, le estoy dando Claro que sí, Blondie. Hola, Carlos Carlos Sandia, bienvenido Vale, vale Se le hace la, pa la parada esta Ok, vamos va. a, ver, a ver Gracias por el consejo Si llegamos Aquí la habíamos más o menos Aquí cogido el rollo Ay, me dio, me dio, me dio, me dio Falta hoy. Ah. Si sí, no, tío. Ay, ese ya no. Eh, le da uno. Ah. <ríe> Qué chungo, tío, madre mía. Cuesta, eh, cuesta Ya me ha dado, pero bueno Porque viento Le he dado Bien, bien, algo se ha tragado, ¿eh? Gracias ¿Qué viene Ay, me dio Me dio Ay Que si me lo voy a pasar todo No sé, es muy difícil este juego, ¿eh? Poca broma eh, En dos jugadores Creo que es más divertido y más, más fácil Disparamos los dos, lo veis y... Quizás haya más posibilidades Pero bueno, ya hemos hecho lo de la paradita Ay, que no me pille, que no me pille Ah, es que mal, tío, me ha pillado ya el primero Ahora viene Pero bueno Uff Dos nomás Trofeo ganado Para dar ese Medio, medio, medio, medio Vamos a <risa> morir, vamos a morir Vamos a morir Vamos a morir Que viene ¿Qué viene, ¿Qué viene Medio ah. Hola David Fungain Bien, bien Muchas gracias Hola, bienvenidos a todos Un saludito, muchas gracias por los likes Por las suscripciones, si no lo estáis Un saludito, muchas gracias La verdad es que está muy bien, muy divertido Pero se necesita mucha habilidad, eh Mucha concentración Que es muy fácil, sí, sí, ya, ya, ya lo veo <risa> Ahí estoy Vamos a ir Vamos, que no nos dé el primero Aquí se va para allá Ahí Venga Agáchate Uff viene? ¿Qué viene? Ahí me dio Ese no me tenía que haber dado. Pero bueno Se lo traga Este también ese también. Viene. viene. Uff. ¡Madre mía! viene otra vez! Está atrago entero, ¿eh? ¡Ay, viene, viene! Me pilla, pillado, me pilla, me he pillado viene ¡Ah! ¡Ah! ¡Bien! ¡Lo tengo! ¡Uff! Creí que no lo lograba Me quedaba otro Otra vida, otro toque y moría ¡Ja, <risa> Madre mía, tío, con el boss este 1,15 Ya, hemos hecho tres paradas, ¿eh? Esta vez, muy bien Una vez Bueno, bueno se, se puede superar, se puede superar Ok, un saludito, Dasta Muchas gracias Por el apoyo Se olvide dejar like, que luego se olvida <risa> Antes de ir Toma, eso es lo que necesitábamos Muy bien, ¿eh? Ojo, muy contento. Aquí, la chilla y este... A ver. ¿Qué? ¿Queréis volar en un avión igual que yo? ¡Ja! No entraréis en una cabina hasta que estudiéis, esos planos. Plano de avión. entrar. Vamos a ver. No tengo ni idea. ¡Ojo! ¡Un blueprint! Disparar. Mantén pulsado para disparar rápido. El especial indicador. Ataque X. Indicador completo. Super bomba. La parada. Puso en cualquier momento para anular. Interactúa con los objetos de color en rosa. Con el X. Y el triángulo encoge. Mantén pulsado para decir el tamaño y aumentar la velocidad. Equipado con balas pequeñas. Ujú, uh con -huh, esto, eh. Sí, sí, claro. Luego tengo que hacer eh, el normal. Sí. Bueno. ¿Cómo disparamos aquí? Aquí el especial. No lo tenemos todavía. Vale. Aquí. Ah, mira, este es. Toma. Vale, pasa esto. Ah, ya lo tenemos, el especial. Vale, vale. Pues el especial, vamos a verlo. ¡Tra la bomba, tío! Va. ¡Toma! <ríe> ¡Hostia, qué chulo, tío! ¡Qué chulada de juego! No me digáis que no, ¿eh? Me a ver si el tamaño. ¿Va esto de encoger. ¡Ojo! Y podemos disparar también. Sí, tío. Podemos ir encogido. <ríe> vale. Está muy bien. Me gusta, me gusta este del aeroplano, no ¿sí? sé. Bien, bien, lo hemos estudiado ya, lo hemos hecho. A ver, el observatorio Ok, ya está Se descargan, se descargan los móviles Ojo, el dirigible temible Vamos a ver, con Hildeberg Vamos a verlo si disparamos ¿Qué pasa? A ver ¡Otrato! ¡Oh, ¡Qué guapo! ¡Ay, ay, ay! ay ay vienen, qué viene! Que viene! ...mata eso también, eh... ...ahí... ...oye, con la... ...tú, muérete... ...uy, uy, uy... ¿Y ...¿esto qué, tío? ¡Oh! ¡Ostras, que se ha transformado, tú! ¡Ah, ah, ah! se me ha dolido! ¡Se me ha dolido! Hay que nos pilla la... ...la ovejita, el carnero... ...hay que quedar separado... ...me cojo... Hay que darle a esto. Ay. Que nos da, que nos da. Muerte, muerte Ahí. Tengo, tengo el ataque especial, eh. Toma, ataque especial. No sé si le he dado al boss, eh. Oh Dios, ese me ha dado a mí. Así no sé si me ha dado. Bueno. No tengo Le eh. El R1 me hace el cambio este de, de más chico, eh. Tenemos más velocidad y todo. Uy, uy. Así llenamos. Vamos a matar uno de estos, ahí. Ahí, ahí. No parece que disparen a ellos. Ay, que viene, que viene, que viene. Uh, uh! Cuidado, cuidado. la estrellita, no sé qué será. Cuidado, eh. Cuidado, cuidado. Oh. oh, oh. Ahí, ahí, mandado, ¿no? Pues toma Dale, dale, dale Ahí Es un toque, nada más, ¿eh? Oh, Dios Viene para acá Ahora, cuidado Cuidado Bien, bien Este me gusta, ¿eh? Este disparito Me encanta Ay, ay, ay Los da, que no queda un toque, ¿eh? ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay! ¡Ay, que viene, que viene, que viene, que viene! ¡Bien! ¿Cómo ha pasado, chavales? ¡Ostras, qué guapo este! ¡Qué chulada! Sí, sí, este ha tardado un poquito más ¡Sai super, eh! No sé, bueno, bueno <ríe> Ok muy divertido, ¿eh? La bomba, cuando tengas todas las cartas... Tienes que ponerte enfrente del jefe. Si eso es lo que he logrado hacer ahora... ¡Toma! No eh, pues ya hemos abierto aquí también. Genial, tío. Muy guapo, ¿eh? Este del... Me ha gustado. Nos faltaría este. Y nos faltaría... Este para que nos abriera aquí la escalerita. Aquí también. Y podremos... Llegar ahí al otro mundo o la otra isla O lo que sea Hola, ¿dónde está? Has perdido ahí el avencillo Muy chulo Me ha gustado, oye ¿Dónde está la moneda, Dastan? Que me troleas, que no veas Pensaba que el de arriba me iba a dar algo Pero bueno, no sé El hacha, digo, ¿a que me da el hacha Supongo que estáis listos para sucar el eterno indómito cielo azul Eso sí, recordad que esos paros que vais a manejar Tienen sus propios trucos Vuestros sofisticados movimientos de lucha terrestre No servirán de nada allá arriba Eso sí, aún podréis usar la parada como si no hubiese un mañana Y acordad de encogeros cuando sea necesario Pero recordad que cuanto más pequeños seáis Menor será vuestro alcance En fin, que tengáis suerte, supongo Sí, sí, pues No ha venido muy bien Ahí donde... Abajo ¿Dónde? Y no hay monedas, que valga Las monedas están dentro de De los escenarios Tendremos que volver a repetir algunos de estos Pero bueno Yo creo que está muy bien por hoy Le hemos dado aquí cañita Aquí a al jueguito y la verdad que me ha gustado bastante. No sé qué opináis vosotros. Dejármelo en comentarios. Y si queréis que continúe, pues me lo decís también. ¿Vale? Yo creo que puede estar muy bien. Para conseguir la, la moneda oculta se tiene que hacer un jefe. Tú ves, Aru Aru, ahí nos falta algo: algún jefe, alguna historia o algo. Que es el que está al lado de un dado grande. Vale, vale. Es ese de ahí arriba. Vale. Bueno, pues aquí nos vamos a despedir. Pate, vamos a ir a casita. Ahí hablas con la tetera. Vamos a nuestra casa a descansar. Está muy divertido el juego. De los años 30, ¿eh? 1930. Poca broma. Ya mismo eran 100 años. Venga, entramos en nuestra casita El anciano Tetera. A ver qué nos cuenta el abuelo Aquí podéis hacer el tutorial, ¿vale? Vaya, estáis haciendo grandes progresos, muchachos Pero ese mendrugo de rey Dados No os permite avanzar Primero tendréis que acabar con todos los deudores de esta isla Hasta entonces Ese traidor no os permitirá el paso Ok pues ahí está el rollo. Tenemos que acabar con los que nos queda Y y genial. Con la haya. Te va a dar algo con la moneda. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy, chavales. Espero que os haya gustado. Así que nos despedimos. Un saludito para todos, Peñita. Cuidarse mucho y que os cuiden mejor. Chao, chao.